buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y nada, eh, continuamos como comentaba mi compañero Antonio, continuamos con este ciclo de, de conferencias que esperamos que sean del agrado de, de todos ustedes. El tema de hoy, el tema que me ocupa hoy es el tema del origen de las desigualdades humanas. Seguramente las cosas que aquí se van a comentar, algunas personas dirán, bueno, pues son cosas que... ...que yo ya las sé o ya las he escuchado o ya las he leído o son cosas que quizás hasta cierto punto pueda imaginar que están superadas. Pero la realidad es tozuda y la realidad nos demuestra que los conocimientos espirituales hay que estar refrescándolos constantemente... ...y hay que estar actualizándolos, actualizándolos y vivenciándolos sobre todo. Para poder vivenciar algo hace falta interiorizarlo en primer lugar... Y, e interiorizar significa pues, meditar, escuchar, aprender, dialogar y, y, es, y de eso es lo que realmente se trata en el día de hoy ¿no? recordar cosas que todos sabemos a nivel teórico pero que luego la experiencia humana, la vida diaria, la vida cotidiana nos demuestra que muchas veces fallamos y nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestros defectos nuestras incomprensiones, nuestras intolerancias, etc. Y eso es algo producto de que, consecuencia de que todavía no estamos en un grado de espiritualidad suficiente como para poder aspirar quizás a un conocimiento mucho mayor, ¿no? mucho más elevado, ¿no? que es lo que muchas veces hay gente que, que desde mi punto de vista, de una forma equivocada, aspira. ¿no? Por eso es importante ir hacia lo sencillo, ir hacia lo básico. ...y dentro de, de, de esos conocimientos básicos y espirituales... ...está la gran encrucijada de los, del origen de las desigualdades humanas... ...todos observamos... Eh, ...por los periódicos, por los medios de comunicación... Lo, ...lo que está ocurriendo ahora con los refugiados... ...gente que está intentando buscar una vida digna, una vida tranquila... ...no ya una vida excesivamente feliz... sino una vida en la cual se puedan desenvolver, ¿no? Observamos a nuestro alrededor familiares enfermos gente que sufre injusticias, eh, a nosotros mismos vivimos situaciones a veces dolorosas, eh, etc. Y eso es algo que muchas veces nos hace reflexionar y nos hace reaccionar. ¿Y por qué nos hace reaccionar? Porque cuesta, cuesta trabajo, somos humanos, y cuesta trabajo el aceptar y el asimilar ese tipo de, de vivencias, ese tipo de experiencias. Por tanto, lo que es eh, la riqueza... O como o, o la persona que es pobre etcétera esos son situaciones que nos provocan pues un un, un choque no un choque a veces que, que no somos capaces de dilucidar ¿no? en, ese, en, ese, en esa tesitura pues cuando nos ocurren situaciones graves cuando nos ocurren, observamos situaciones que le ocurren a otros pues nos planteamos en algo del más allá, ¿no? nos planteamos sobre todo a Dios, decir, bueno, si realmente existe un Dios, ¿por qué permite que ocurran todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite que hayan injusticias? ¿Por qué Dios permite que hayan guerras? ¿Por qué permite el dolor, el sufrimiento? Personas que aparentemente, o aparentemente y sin apariencia no han hecho daño a nadie y sin embargo están viviendo mal. y Sin embargo, sin vergüenza, gente de mal vivir... ...pues les vemos que la vida les sonríe, que todo le va bien... ...entonces ¿por qué Dios consiente todo eso? Y hay muchos materialistas que se generan precisamente por eso... no ...porque no encuentran una respuesta a, esa, a ese tipo de, de situaciones. Esas respuestas no vienen porque no vienen por ciencia infusa... ...y porque no es algo que nos venga, venido, que nos venga de llovido del cielo... ...y porque estamos en un mundo con unas características determinadas, ¿no? que vamos a ir intentando explicar un poquito. Y en esta clase de mundos pues todavía no estamos con un conocimiento espiritual suficiente como para poder asumir todas esas cosas con la suficiente, con la suficiente claridad. ¿no? Y claro, topamos con lo que es la educación. Nacemos, se nos inculcan unas ideas eh, religiosas, ...y se nos inculca una educación programada hacia conseguir unas metas, unos objetivos... ...unos objetivos académicos, unos objetivos en los cuales nos tengamos que ganar la vida, etc. Pero lo que es la esencia, lo que es el, el, las, las grandes preguntas de quién soy yo... ...qué hago aquí y hacia, de, dónde, de, de dónde vengo y hacia dónde voy... ...son cuestiones que prácticamente si no, si no nos trasladamos al área religiosa... La sociedad no se preocupa porque está demasiado ocupada, valga la redundancia, en resolverla y quizás ahí está parte, parte del problema, pero es que si, si nos trasladamos de los objetivos materiales, de lo que es la vida, de labrarse un futuro de, de que está muy bien, de, de, de preocuparnos del día a día, etc., eh, si, no si nos trasladamos a las respuestas que teóricamente nos deberían de dar las religiones, pues a veces también observamos... ...que las religiones ofrecen respuestas que para algunos son suficientes... ...son, son justificadas, pero para otros quizás ya no, lo, ya no lo son tanto... ...sobre todo en la medida en que la sociedad va madurando... ...pues llega un punto en que esas respuestas pues ya son insuficientes... ...ya la persona razona, analiza y claro, cuando se habla de, de un dogma de fe... ...cuando se habla de los designios inescrutables de Dios cuando se habla de, de un cielo, de un infierno, de un limbo y de un más allá, pues como algo, como una nebulosa que no se puede muy bien definir, pues claro, eso la gente crea, crea más materialistas y al mismo tiempo también crea, pues una, una, una insatisfacción, un, una insati un, un desasosiego, crea un, un vacío que, que no es suficiente como para poder justificar. Claro, hoy día... ...pues no se, no se trata de echarle la culpa a la sociedad... ...con todo esto que estoy diciendo no es echarle la culpa a la sociedad... ...o echarle la culpa a las religiones... ...sino que, que de lo que se trata es de que realmente... Ya no, ...ya no es algo que nos tenga que resolver alguien o algo... ...o, o un libro o una religión o unas conferencias... ...o uno, unos líderes religiosos o filosóficos o de lo que sea, no... ...somos nosotros precisamente los que tenemos que procurar razonar... ...y buscar respuestas... Analizándolos, analizándolas nosotros mismos e interiorizándolas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no nos, nadie nos va a resolver nuestros problemas, nadie va a vivir nuestra propia vida, somos nosotros los que debemos de vivirla. El gran maestro de maestros que fue Jesús, él no intentó inculcar nada a nadie en el sentido literal de la palabra, sino que él mostraba un camino, primero con su ejemplo y luego con sus palabras, y no trataba de convencer, no trataba de... de, de de que las personas siguieron un camino u otro, sino que demostraba su, lo que era su camino, su manera de entender y que el, que el que tenga ojos para ver que vea y el que tenga oídos para oír que oiga. ¿Qué quiere decir? Que cada cual estamos en un punto de evolución y que cada cual tenemos que saber encontrar el camino y la forma en que tenemos que encauzar la vida. Por tanto, cuando hablamos de desigualdades humanas, más que hablar de desigualdades humanas, quizás primero habría que centrarnos en lo que comentaba anteriormente. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia, y hacia dónde caminamos? Porque claro, si nos planteamos la vida desde el punto de vista de que este es el primer, esta es la primera existencia, esta es el, el, el, fuimos creados en el momento en que nacimos, pues evidentemente resulta que tenemos un Dios que es infinitamente caprichoso, es injusto, ...y no reparte realmente justicia para nadie... ...porque si nos crean en el mismo momento en que nacemos... ...pues no es lógico que unos nazcan en un sitio... ...con todas las comodidades y otros nazcan en otros lugares... ...con eh, insuficiencias y como lo que comentábamos... ¿no? ...los refugiados sirios y con todos los conflictos que hay ahora... ...en, en Oriente Medio y la gente huyendo de allí... ¿no? ...esa gente ¿qué, qué, qué motivos tiene o qué méritos o de méritos ha hecho... ...para tener que sufrir todo ese tipo de consecuencias... ¿Respuestas las hay? Pues desde luego que las hay y tenemos que trasladarnos, pues eh, desde mi punto de vista, eh, a analizar y a interiorizar y existe una filosofía, una filosofía que surgió en el siglo XIX, científica y, con una, y de unas consecuencias eh, morales, que es el espiritismo y a partir del espiritismo es donde podemos encontrar respuestas a múltiples cuestiones que muchas veces las religiones se quedan, en, se quedan un poco eh, eh, con deficiencia, ¿no? se quedan con, con, con, con unas respuestas que a veces no satisfacen a, toda, a todas las personas. ¿no? Y el espiritismo precisamente nos habla de una vida espiritual. Es el, muy, el propio mundo espiritual el que acude en un momento determinado, en el siglo XIX, a transmitirnos los conocimientos que los grandes sabios de la antigüedad nos habían inculcado. Pero vienen y lo, y lo manifiestan y lo explican y lo, además lo explican a través de la gente sencilla, la gente normal, gente rica, pobre, inteligente, culta, ignorante, en, en muchos puntos del, del, del, del planeta, en muchos países del mundo. Y de una manera masiva, de una manera como, como cuando siembra el labrador, por, por, todo, por todos los sitios, ¿no? por todos los lugares. Y esto fue una manifestación... ...muy prolífica, muy importante... ...que llevó a... a, a, a ...algunos personajes... De, la, de, de, ...de aquella época... ...a investigar y a estudiar... ...y sobre todo Allan Kardec... ...Hipólito de rival en Francia... ...fue el, el hombre que... Eh, ...se preocupó y estudió... ...concienzudamente este tema... ...y empezó a hacerles preguntas... Si realmente venían de ese más allá... ...y venían a traer respuestas... ...empezó a hacerles preguntas... ...y hizo una serie de cuestionarios... Y a distintos medios de distintos puntos les hacía las mismas preguntas y luego cotejaba las respuestas y las analizaba. Aquellas cosas que veían o veían que no eran lógicas o que no eran razonables las rechazaban y las que veían razonables pues esas, esas sí que las aceptaban. Las aceptaban pero con la libertad y con el compromiso y la humildad de decir bueno si, si en alguna cosa estamos equivocados y con el tiempo se demuestra. ...que en este punto está equivocado... ...estamos equivocados, no hay ningún problema... ...se modifica porque al final lo que interesa es la verdad... ...no mi verdad o la verdad de los demás... ...sino la verdad en sí, la verdad desnuda... ...la verdad universal... ...y este hombre pues empezó a trabajar... ...y nos habló... ...y nos habló... ...en esa recopilación que nos transmitía el mundo espiritual... ...hablaba de que existe una vida espiritual... ...y curiosamente hay una frase de un jesuita... ...que vivió en el siglo pasado... ...que define muy bien lo que es la realidad de muchas de las cosas de la, de la, de la vida. Y me estoy, me estoy refiriendo al jesuita Tillard de Chardin. Este jesuita eh, sacerdote eh, francés, de origen francés, él decía que no somos seres humanos... ...con una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales con una experiencia humana. No, perdón, al revés... ...somos seres humanos con una experiencia espiritual... ...¿qué significa esto?... ...que en realidad somos seres espirituales... ...que eh, venimos al mundo... ...pero que no es, no, nuestro origen no está aquí... ...con cuerpo físico... ...nuestra realidad no es esta... ...la que estamos viviendo aquí ahora... realidad en el sentido de que... ...aquello que vivimos en la actualidad... ...es algo totalmente transitorio... ...y por, y por el hecho de que es transitorio... ...tiene la importancia que tiene... ¿Y qué importancia tiene? Pues tiene la importancia de la vivencia y asimilación de unas determinadas experiencias. Y puesto que, que este es un gran proyecto, porque nos habla también el espiritismo de Dios, y Dios nos, nos dice que es un Dios soberanamente justo, y un, un Dios infinitamente misericordioso, y sobre todo que es un Dios de amor, en nuestro gran proyecto de vida, eh, desde que fuimos creados, es un proyecto de amor. ¿Qué significa de amor? Significa que estamos aquí no para, para fastidiarnos, no estamos aquí para sufrir por sufrir, no venimos aquí para desarrollar complejos de culpa, sino todo lo contrario. Venimos aquí para asimilar experiencias. ¿Qué experiencias son las que tenemos que asimilar? Pues las que nos hacen falta. Traemos un programa espiritual, venimos muchas veces al mundo, venimos, reencarnamos muchísimas veces... Y en ese mundo espiritual planificamos en función de la última existencia, en función de las necesidades que tenemos. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros proyectamos hacia los demás, lo que nosotros le estamos haciendo a los demás, no lo estamos haciendo nosotros mismos. Por poner un ejemplo así gráfico, si yo le estoy pintando la cara a otro, me la estoy pintando a mí. Eh, en esa persona que le estoy pintando la cara le producirá una reacción. Esa reacción será positiva negativa, pero ya será un problema de esa persona, pero yo lo que le estoy haciendo al otro realmente me lo estoy haciendo a mí. O sea que en realidad, desde un punto de vista espiritual profundo, a nosotros realmente lo que es daño, mal, realmente no nos hacen mal. nosotros eh, Nos hacen aquello que los demás eh, proyectan, pero que en realidad se lo están haciendo a sí mismos. Nosotros, si nos hacen un daño, si nos hacen un mal, nosotros eso podemos revertirlo en algo positivo. Primero plantearnos por qué me ocurre algo mal, algo, algo negativo o aparentemente negativo. Eso habría que planteárselo. Y hay que tener en cuenta también una cosa muy importante, que las experiencias de la vida son experiencias y venimos a vivir pruebas, pruebas que son situaciones en las que, ...dependiendo de las reacciones que tengamos... ...esas reacciones van a tener un tipo de consecuencias... ...y otro tipo de consecuencias... ...y el espiritismo... Eh, ...en un capítulo nos dice una cosa muy interesante... ...dice, las pruebas cumplen tres objetivos fundamentales... ...por un lado... ...desarrollar la paciencia... ...por otro lado... ...desarrollar la resignación... ...y por último desarrollar la inteligencia... ...las tres, las tres funciones... ...en función del tipo de prueba... Hace, más, hace falta desarrollar más un tipo de, de valor, otro tipo de valor pero que las experiencias y las pruebas no, no tienen un, una causa perjudicial en sí, sino que somos nosotros de la manera en que nos las tomamos y en la manera en las que reaccionamos claro, muchas veces estamos a la defensiva y no nos damos cuenta de que esas pequeñas cosas que a veces nos ocurren negativas son eso, cosas muy pequeñas en comparación con todo el bien y con, todo, y con todas las experiencias positivas y todo lo que la vida nos ofrece y nos damos cuenta, a poco que pensemos que la vida es, es extraordinariamente generosa con nosotros tenemos más o menos salud tenemos más o menos medios económicos para podernos defender podemos tener problemillas pero que tenemos una, vivimos en unas condiciones que nos capacitan para poder hacer muchas cosas, pero qué ocurre que como somos todavía espíritus muy niños pues nos ponemos las orejeras, queremos vivir el día a día, queremos vivir el confort, la, la, la vida material y nos olvidamos de la vida espiritual. ¿Y qué ocurre? Que como un buen padre, pues trata de encauzar a sus hijos y claro, nosotros no recordamos el compromiso espiritual que traemos, pero sin embargo el mundo espiritual sí que lo sabe y hay unas entidades espirituales que se han comprometido con nosotros para ayudarnos al desarrollo de la ...las actividades que hemos venido a desarrollar en, en una vida. Es como el operario, hay operarios que llevan máquinas, yo trabajo de manipulador... ...y hay gente que al principio pues, son unos negados para llevar la máquina, pero claro... Cuando esa máquina la lleva un día y otro día y otro día y muchas horas, pues llega un momento que se convierten en verdaderos maestros. La vida lo que busca es convertirnos en verdaderos maestros, en vivir experiencias, en que nos equivoquemos, en levantarnos, en volvernos a caer, en volvernos a levantar. Así es como poco a poco vamos aprendiendo y vamos descubriendo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento determinado en la evolución del ser que en lugar de ir a ciegas, como el niño, que lo arrastran para que vaya al colegio, que lo arrastran para que coma, que lo arrastran para que tal, y un momento momento dice, no, para un momento, ahora voy a ser yo. Y ahora yo me voy a ajustar al programa espiritual que yo desconozco de una manera consciente, material, pero yo sé que te traigo un programa espiritual a desarrollar, y ese programa yo lo, voy a, lo acepto y lo voy a desarrollar. Lo acepto y me presto a hacerlo. Y es lo que... Lo que lo que el mismo Maestro Jesús dijo hace dos mil años, fue un ejemplo más claro y diáfano imposible. Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. El caso nuestro es un caso similar en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia, pero es decir, nosotros debemos de, de venir, no hacer lo que, exclusivamente lo que nosotros queramos, sino aquello a lo cual estemos comprometidos. Pero claro... Para poder, hacer esto, para poder hacer esto, primero tenemos que ubicarnos en el mapa. Tenemos que saber dónde estamos en el mapa, de dónde venimos y en qué dirección queremos caminar. Y eso hay que tenerlo claro. Pero claro, para, para tener esas cosas claras, primero hace falta mucho estudio, mucho análisis y mucha convicción. El espiritismo, si se destaca en algo de los, los que son auténticos eh, espiritistas, los que son auténticos espiritualistas, porque ya no quiero ceñirme solo al espiritismo, sino que hay gente de una espiritualidad, la, la, la, la, la importancia que tiene, que tiene el conocimiento espiritual es que te pasa de la, de la faceta de la creencia a la convicción. ¿Qué significa esto? Que la creencia no te compromete. Dices, bueno, yo creo en los espíritus, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo en el más allá, pero bueno... Yo tengo amigos, tengo compañeros de trabajo que sí que creen, pero creen a su manera, creen en el sentido de que leen libros, leen libros de casos de, de, de avistamientos ovni, leen libros de casos de gente que ha estado muerta eh, clínicamente y tal, casos de apariciones de espíritus y leen, y se, y leen un caso y leen otro caso... ...y leen otro caso, y se compran otro libro... ...y leen otro caso, eh, que habla también... ...de experiencias de uno de Estados Unidos... ...otro de Rusia, otro de tal... ...y claro, van acumulando... ...muchos, muchos casos, mucha información... ...pero no, no, no les llega... ...a definir, no les llega... A inter, no, les, ...no lo llegan a interiorizar... ...a poco que razonemos... ...a poco que lo analicemos, nos daremos cuenta... ...de que no es un problema... ...de tener mayor, mayores datos... sino se trata... ...de tener un conocimiento... ...una convicción... ...no una creencia, sino una convicción de decir... ...bueno, yo sé lo que quiero hacer... ...y sé por dónde, por dónde quiero caminar... ...esto que estamos comentando... ...de una manera sencilla, no es tan sencillo... ...llevamos muchos siglos... ...y muchas vidas, viniendo una y otra vez... ...para interiorizarla, para aprenderlo... ...pero es la realidad, es la realidad... ...es que no hay otro camino... ...sí, está el camino... ...pues de, del niño, de decir... ...pues yo no quiero ir a la escuela, yo me voy al, al, al parque... ...y sí... ...y yo me puedo ir al parque y me puedo pasar ahí el tiempo que quiera... ...pero claro, llega un momento que vienen los golpes... ...los golpes de la vida... ...y los golpes de la vida nos, llevan, nos, nos, nos devuelven a la realidad... ...recordemos las palabras de Tellar de Chardel... ...somos seres espirituales con una experiencia humana... ...esto qué significa... ...que es muy importante que nos demos cuenta... ...que lo que estamos viviendo nosotros aquí... ...a nivel material, los problemas que nosotros tenemos a nivel material... ...tienen la importancia que tienen... ...en el sentido de que están... ...para que nosotros lo resolvamos... ...y los problemas acuden a nosotros... ...en un momento determinado de nuestra vida... ...porque es en el momento... ...en el que nosotros estamos capacitados... ...para resolverlos... ...por eso no nos debemos de echar las manos a la cabeza... ...ni debemos de asombrarnos... ...tenemos problemas... ...y a veces parece que se te cae el mundo encima... ...pues bendito sea Dios... ...si, es, si todo esto me viene ahora... ...es porque estoy capacitado... ...porque Dios... ...como buen padre lo que no quiere es hundir a sus hijos... ...él no lo quiere hundir... ...otra cosa es que nosotros llevemos una vida desordenada y desvariada... ...y entonces recibamos bofetadas por todas partes... ...pero bueno, también hace falta... ...también hace falta... ...hay veces que también decimos... ...bueno, es que es, que es una pena porque es que lo que si yo estoy viviendo... ...pues es que lo podía haber imitado... ...y el caso es que estuve a punto de hacer lo otro... ...pero hice esto, pues porque te hacía falta... ...el casi ese llegará un día que ese casi ya no hará falta... Se te presentará la encrucijada y tú irás directo a hacer lo que tengas que hacer. O sea, que no, no, no tengamos ese sentimiento de culpa ni, ni, ni queramos eh, autoflagelarnos, sino que veamos la vida desde un punto de vista optimista. Porque hemos sido creados para la perfección y la perfección es felicidad, no es otra cosa... ...que nos han querido inculcar del pecado original... ...de que somos culpables, no somos culpables de nada... ...somos aprendices... ...y como buenos aprendices pues nos vamos a equivocar... ...vamos a sufrir... ...algún día nos moriremos... pero ...nos, se, nos moriremos pero será el cuerpo físico... ...el cuerpo físico será el que se quedará aquí... ...nosotros continuaremos... ...es como decía un orador... ...un orador espírita... Eh, ...muy querido por nosotros que decía... ...yo no soy... Dival, eh, ...yo no soy divaldo franco... Yo estoy en Divaldo Franco, mañana en el pasado fui otra cosa y en el futuro me llamaré de otra forma y yo, en el caso nuestro es lo mismo, nosotros ahora mismo estamos con un nombre, con una característica, vivimos en un pueblo, tenemos una familia y cuando desencarnemos en la próxima, pues a lo mejor hay mujeres que hay aquí que la próxima a lo mejor vendrán de hombres y hay hombres que hay aquí que a lo mejor en la próxima vendrán como mujeres. Por eso es, es, lamentable, es lamentable la gran ignorancia que existe en la humanidad, porque, porque muchas veces vemos cómo la gente se comporta con otras, o, o de la manera en que se desprecian unos pueblos a otros, y te das cuenta de que ese que está despreciando al otro, y de chico, pero tú no te das cuenta que con lo que estás haciendo vas a reencarnar allí, porque es que es, que, es, que es por, por pura lógica. Si nosotros hacemos un mal, si nosotros hacemos algo, algo negativo, si menospreciamos algo es porque ahí tenemos una deficiencia y una carencia. Hemos olvidado lo que habíamos aprendido en el mundo espiritual y que para aplicarlo aquí, pero eso lo hemos, lo hemos olvidado. Y la única forma de interiorizar y de vivir las cosas es poniéndose en el lugar del otro. Y entonces llegará un momento porque en estos casos también hay que decir que víctimas no existen. Muchas veces los que son ahora víctimas en el pasado fueron verdugos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay una autora espírita muy, muy, muy importante, extraordinaria, que es Amalia Domingo Soler. Y ella hay, una li hay, hay muchísimos libros, son, nosotros tenemos gratuitos que nos los ha cedido gentilmente nuestros compañeros del Grupo Espírita de Orihuela. ...en el cual narran historias de hechos trágicos de que a lo mejor se enteraban por la prensa de una familia... ...unos niños que se quedaban en casa y se le incendiaba la casa y morían por el, en el incendio y luego consultaban con el mundo espiritual... ...y ese mundo espiritual le daba una respuesta, una explicación a lo que había ocurrido, a lo que había ocurrido... ...y siempre, siempre, siempre, siempre... ...había una justificación y una explicación... ...a los hechos que ocurren... ...¿por qué? Pues porque... ...como ella misma decía, todo se paga... ...¿qué significa? Que lo que nosotros... ...lo que decía antes, lo que nosotros proyectamos... ...lo que nosotros le hacemos a los demás... ...algún día... ...revertirá sobre nosotros... ...o bien, de una manera cruda, viviendo exactamente... lo mismo que... ...que, que, que, que le hemos hecho a los demás... ...o quizás a través del amor, porque también el Espíritu... ...hay que tener en cuenta que puede, se puede equivocar, pero se va sensibilizando y va evolucionando, y llega un punto en el cual se hace protagonista de su propia evolución, que es lo que comentaba antes, y entonces comienza a hacer el bien, y eso también reporta un beneficio, con eso también rescata deudas del pasado, porque eso sí que hay que tenerlo claro, las deudas... Las deudas del pasado no es algo que se volatiliza ni se, ni se queda en el limbo, sino que es algo que se queda acumulado y todo eso se tiene que ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un punto en que el espíritu, ya con sabiduría y con experiencia y con evolución, tiene que tener un equilibrio entre sus acciones pasadas y las presentes. Tiene que compensar todas las actuaciones. Pero llega un momento en que como cambia su interior, como ya se desprende del orgullo, se desprende del egoísmo, etc., pues llega un punto en el cual empieza ya a progresar de una, manera, ...de una manera ya limpia y progresa ya hacia, hacia un camino en el cual pues, ya no se endeuda... ...ya no comete errores graves y ya continúa hacia, hacia, hacia la ascensión, ¿no? También otro, o también para, para localizarnos en el mapa, hay que decir que no lo he dicho... ...porque claro que es un tema amplísimo, eh, cuando me lo estuve preparando... ...cada vez que me sentaba a preparármelo me salía de una forma, ¿por qué? Porque es un tema muy amplio, muy bonito pero que se puede enfocar desde, desde miles de ángulos, ¿no? Y, y ahí, para lo, como decía, para localizarnos en el mapa, nosotros nos encontramos actualmente en lo que es un mundo de expiación y prueba, que significa que este es un mundo también transitorio, nosotros somos transitorios tal y como estamos ahora, y, y llegará día, ya muy pronto, según las noticias, según las informaciones de, de tipo espiritual, según los conocimientos que existen que muy pronto ya pasará a, a una categoría superior. ¿Qué significa esto? Que pasará de ser un mundo de expiación y prueba a, a un mundo de regeneración. Un mundo de regeneración significa que ya no tendrá la peromi, predominancia al mal, ya no tendrá per, predominancia al dolor, el sufrimiento, sino que será, se, se compondrá este planeta por humanidades ya con un nivel evolutivo mínimo en el cual ya no existirán esas diferencias, ya no existirá, existirán desigualdades humanas porque es lógico y es normal, el que más trabaja pues obviamente re, re, re, eh, merece mayor recompensa, el que trabaja, se trabaja intelectualmente pues será más inteligente, el que trabaje menos menos, etcétera ¿no? pero que existirá una igualdad, estará un equilibrio y ya lo que nosotros consideramos como injusticias pues prácticamente eso ya no, ya no, esas desigualdades ya no existirán tal y como las entendemos nosotros por tanto debemos de desterrar a poco que, que analicemos, debemos desterrar las palabras suerte, la, la palabra fatalismo, también debemos de desterrarlo, y el azar y la casualidad. Ni existe el azar, ni existe la casualidad, y, pero tampoco el fatalismo, porque ahí re, conozco gente reencarnacionista que te dice que... que que bueno, que, que la reencarnación es un, es un surco, es un camino por el que hay que transitar y que no te puedes salir de ahí y que, y que tienes que vivir las experiencias que tienes que vivir. Es verdad que hay cosas que no se pueden alterar y no se pueden cambiar pero hay otras que sí, hay otras cosas que tenemos libre albedrío y podemos modificar esa, esa conducta y, y ese comportamiento que nos, nos lleve por caminos totalmente diferentes. Bueno, más o menos la idea era media hora de... De exposición, eh, me he dejado muchas cosas en el tintero, como suele ser habitual en este tipo de exposiciones. Me gustaría terminar con una anécdota de, de un buen amigo también, Raúl Teixeira, que comentó él en un congreso mundial en Valencia hace unos años. Y comentaba, él es brasileño, es, dicen, es catedrático de física por una universidad de Brasil. Y un, él un día saliendo de, de, de la universidad con sus compañeros... Eh, se disponían a ir al almuerzo, ¿no? a almorzar, y salieron, se pararon en un semáforo, varios compañeros y él, y él se quedó mirando a una señora que había, muy desmejorada, muy andrajosa, que estaba en un contenedor de, contenedor de basura, y estaba cogiendo cosas y se las estaba comiendo, estaba cogiendo comida del contenedor y se las estaba comiendo. Esto, para Raúl, para este hombre, le produjo un shock, y más hacia dónde iba, que se iban a comer y que venía de un, de un ambiente muy distendido y muy relajado. Eso a él le provocó un show, le creó un malestar muy grande. Llegaron a restaurante, era un, un buffet libre, y dijeron uy Raúl, que tú no te sirves, y dice, no, me voy a esperar un poquito más, me voy a esperar un poco más. Y él, pues claro, estaba con la imagen de esa mujer cogiendo comida de la basura y, y comiéndosela. Y se le apareció un espíritu porque este hombre, eh, además de, de un gran intelectual y de un gran espírita, también tiene la, la facultad de clarividencia y se le apareció un ser, un espíritu. Y le, y le comentó, dice, no te, no te turbes por lo que le ocurre a esta hermana, a esta mujer. Eh, lo que le está ocurriendo es porque tiene un complejo de culpa muy grave, muy grande. Y eso es lo que le ha, le ha empujado a venir en esta asistencia como mujer, por las razones que sea, y actuar de esa manera. ¿Por qué? Dice, ¿tú te fijaste en el cartel, en la calle donde estaba esa mujer recogiendo la basura? Dice, pues sí, dice, que me fijé, Fulanito de Tal. Dice, Fulanito de Tal, como tú muy bien sabes, fue un, un político eh, brasileño del pasado, fue un político que se si, si le, si le ha homenajeado, porque ahí está su nombre en la calle. ...se le ha rendido tributo, pero fue un político corrupto, fue un político sanguinario... ...y cuando este espíritu desencarnó y se dio cuenta de todo lo que había hecho... ...y los enemigos que se habían creado, que le estaban esperando en ese más allá... ...le creó tal complejo de culpa, le, le, le creó tal shock, tal situación... Que, ella, ...que ese espíritu pidió rápidamente volver a encarnar para poder empezar a drenar esa culpa... Que, que realmente eras una autoculpa, se, daba, se había dado cuenta cuando dejó la, la ilusión de la materia del cuerpo físico, se dio cuenta de las barbaridades que había hecho, dice para que nos demos cuenta de que muchas veces aquello que parece grandioso, aquello que parece que, que no tiene respuesta, pues sí que la tiene, sí que la tiene y que todo lo que hacemos tiene, tiene consecuencias. Entonces le dijo Raúl, tú come tranquilo, tú no puedes hacer nada, aunque tú le llevaras comida ahora a ella, ella la tiraría a la basura... Y, lo cogería, ...y luego la cogería de la basura y se lo comería... dice ...porque este, este, esta persona, este espíritu... ...está en estas condiciones... ...y todavía le queda un largo camino por recorrer... ...para que nos demos cuenta... De, ...de cómo la ley de causa y efecto... ...y como decía, los libros de Amalia Domingo Soler... ...cuentan cientos de casos... ...que nos reflejan el hecho de que... ...de la ley de causa y efecto... ...de que todo lo que hacemos tiene, tiene sus consecuencias... ...y que no venimos al mundo para sufrir... ...sino que venimos al mundo... ...para ser felices, para, para aprender... ...y para construirnos un futuro mejor... ...para que cuando volvamos a ese mundo espiritual... ...que es la vida verdadera... ...y es lo que realmente nos interesa... ...podamos decir, me he quitado un lastre encima... ...he aprendido y he corregido... ...cosas de mi carácter, de, mi, de mis debilidades... ...que con anterioridad me habían creado... ...muchos problemas, ese es el gran sentido... ...pero para eso hay que centrarse... ...y hay que tener las ideas muy claras... ...bueno... ...yo ya mi exposición... ...ya la, la doy por concluida... Y ahora, si queréis, pues podemos dedicarle unos minutos a, a las preguntas, a, a quien quiera pre preguntar, pues me, porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero y seguro que a lo mejor hay un, algún tema, algún ángulo del tema que, que alguien quiere preguntar. Pues, por ejemplo, eso sí. que ha leído usted eh. ha dicho, que, eh, que viene un mundo mejor. Sí, sí. ¿Eso tardará mucho? Pues... Eh, pues no se sabe, no se sabe, pero... Sí, pero, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Ya no es cuestión del tiempo que queda. El problema no está ahí. El problema está en nosotros. Si nosotros vamos a estar en condiciones de poder formar parte de esa humanidad o no, ese es el gran problema. Entonces, claro, no es un problema de tiempos, es un problema del de tiempo que nosotros nos dedicamos a nosotros mismos en mejorar para poder a, a aspirar a eso. Y yo recuerdo, eh, en fin, eh, que a nivel espiritual, muchas veces hay informaciones a nivel espiritual el, y grupos espirituales, grupos espíritas, que recibían informaciones en las cuales... ...se les decía que quedaba muy poco tiempo... ...muy poco tiempo y que, que estaba ya... ...a la vuelta de la esquina... ...y claro, esas personas pasaban el tiempo... ...pasaban los años, porque de esto que le estoy diciendo... es hace ya décadas... ...pasaban los años y dicen, oye, aquí no pasa nada... ...y el mundo espiritual estaban diciendo que... ...que no es ni hoy ni mañana, pero pronto sí... ...entonces eso cómo se explica... ...que es que el medio le estaban engañando, no... ...eso es pedagogía... ...eso es verdadera pedagogía... ...¿qué pedagogía? es la pedagogía de decir... Aunque queden 30, 40, 50, 100 años, si tú no haces lo que tienes que hacer, da lo mismo que queden 100, que queden 10. Lo importante es que tú te pongas las pilas, te lo tomes como, como, como que va a ser mañana para, que, para intentar mejorar lo posible. Es como cuando nos dicen, hay que vivir el presente y, como si me, y hay que vivir y hacer el bien y ser lo mejor posible como si me fuera a morir la semana que viene o me fuera a morir mañana. Esa es la, esa es la filosofía. Si falta más o falta menos, o de la forma en que va a venir, hay gente que hace predicciones y esas cosas muchas veces son disparates. No hay que hacer caso a eso. Claro. Tenemos que mirar el tiempo que nos queda a nosotros y si coincide con el, con el calendario. Eso es lo que tenemos que mirar. Bien. Eso es lo importante. Porque ahora pues, ya ves tú lo que está pasando. Con sí, sí. Pero es la crisis. Estamos y viviendo claro, la crisis si supieran las consecuencias de lo que están haciendo, esa ignorancia, esa ignorancia espiritual, es totalmente ignorancia espiritual. Y la crisis, la crisis que estamos viviendo es precisamente eso, las crisis siempre son para bien, igual que cuando viene una enfermedad, es que, como, es, que, es, es, que es un tema, es que me alegro que lo haya comentado, porque es, que es, el, es, que es lo que comentábamos al principio, somos espíritus todavía tan niños, y, ...y que nos, no somos capaces de agradecer lo que tenemos... ...por eso necesitamos a veces que nos quiten la salud... ...para darnos cuenta... Claro. ...de lo que es la enfermedad... ...de lo que era la salud que Va hemos perdido... ...una cosa mala... Te das cuenta Exactamente. De, de que eso no está bien... ...es como por ejemplo una persona que tiene una vida moderada... ...y de un, en un momento dado le entra mucho dinero... ...y no sabe qué hacer... ...no sabe administrarse... ...y se, y se, y se, y se perturba... Precisamente es todo lo contrario o, o viceversa, personas que tienen mucho dinero y, y como no se administran bien o no lo, no lo saben llevar bien y a veces no es porque lo hayan llevado bien, mal. A veces no, no es porque la riqueza se lleve mal o porque uno no se no haya hecho las cosas bien, sino que muchas veces son experiencias, son pruebas que nos, que nos vienen para, para demostrar lo que comentamos antes, desarrollar la inteligencia para buscar soluciones si las hay y si no hay soluciones pues tener paciencia y resignación. Como decía el gran, un gran maestro, decía que la paciencia, decía, la paciencia es el consentimiento de la razón y la resignación es el consentimiento del corazón. ¿Qué significa? Que el corazón y la cabeza tienen que ir al unísono y tienen que reforzarse precisamente de esas dos cosas, resignación y paciencia. Es algo muy difícil, llevamos muchas existencias en ello, pero claro, ahora la diferencia con otras vidas es que ahora tenemos un conocimiento que entonces no teníamos y ese conocimiento lo debemos de aprovechar porque además es que nos hacen más responsables. No es, una, no es como un adorno que está ahí y dice, bueno, yo eso ya lo sé y ya está. No, ese conocimiento se nos ha dado porque ha habido gente que se ha esforzado por transmitirlo desde ese mundo espiritual y para, y para que lo aprovechemos, para recordarnos que estamos aquí de paso y que hay que aprovechar el tiempo, que hay que ser felices, hay que vivir la vida, porque no hay que llevar una vida mística ni nada por el estilo, pero hay que, hay que aprovechar el tiempo, no vivir solo por lo material, sino también aprovechar el tiempo. Y hay que perdonar y no hay que Exactamente, exactamente. Hay que Exactamente. Más preguntas, no hay por ahí. Seguro que hay gente... No hay que tener vergüenza, sí, pero ¿eh? La, pero la gente que roba, la gente que roba. No sí. lo, lo dieran sí. para, la, para la gente que está necesitada. Pues, todos los productos que hay... Sí. Eso cada día menos pobreza. pienso eso? Sí, si no, seguro, seguro. Mira, el otro día entrevistaron a, a Mujica Creo que se llama Mújica, el que fue presidente de Uruguay. Lo entrevistaron en la radio. Y fue una entrevista magnífica. Si uh -huh. la podéis buscar por internet... Fue una entrevista magnífica. Y este hombre decía, por lo, que, por lo que estás comentando, dice, mi país, dice, somos 3 millones de habitantes en, en Uruguay, y, dice, y nosotros generamos agricultura y riqueza para 30 millones. Dice, y sin embargo, hay gente, todavía hay gente pobre en Uruguay. Dice, eso no se puede consentir. Dice, yo, mientras fui presidente... ...de mi país y hice, hice lo que pude y, y palié lo que pude... ...pero es, no se puede consentir que un país, un país que genera tanta riqueza... ...y tiene tantos recursos que todavía haya gente pobre... ...y eso es por eso, porque no hay, no hay un equilibrio y no hay... Y, ...y esa gente que abusa y que lo quiere todo para él... ...y que es insensible a las necesidades de los demás... ...tendrá que pasar por ahí y si luego serán los primeros que reclamarán... ...luego serán los primeros que irán con la, panca, la pancarta diciendo... ...esto es una injusticia... Sí, es una injusticia, pero tú tenías que vivirla para darte cuenta. Porque la siguiente posiblemente vuelva otra vez como persona rica o poderosa y entonces cuando vea a un pobre sí que, es que le, transmitirá, le transmitirá algo. Le transmitirá algo. Uno, si uno es rico, eh, tampoco es feliz porque no lo puede gastar, no, sabe, no puede disfrutar todo. No, pero hay gente que lo invierte, que, genera, que hace, pues, crea puestos de trabajo, hace obras de caridad, hay gente que lo, que lo emplea bien. Si vamos a ver, si la riqueza en sí no es mala igual que el tener salud, todo eso no es malo, el problema está en la forma en que gestionamos esas cosas. Y claro, tal es así, y claro, es un terreno movedizo que puede generar muchas deudas, porque claro, el que tiene poder, porque claro, yo me puedo meter con mi compañera y le puedo hacer daño a ella, pero si yo tengo poder y tengo influencia sobre un país o sobre un pueblo y tal, pues a lo mejor una decisión mía puede perjudicar a mucha gente y eso conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad. No es lo mismo perjudicar a mil o cien o cien mil personas que a una sola. Y eso es algo que hay muchos espíritus que son prudentes, son atrasados evolutivamente todavía, pero son prudentes. Y claro, en la escala de evolución, porque hay que pasar por todas las fases y todas las etapas, dicen, bueno, yo la etapa de la riqueza y del poder, pues me lo dejo para el final. Porque no me veo yo todavía con fuerzas, porque claro, el patinaje puede ser espectacular recordemos la anécdota de la mujer esta que, co que cogía comida de la basura, fue un político que sanguinario claro, no quiso decir quién era él sabía quién era, pero no quiso decir quién era pero bueno, da igual eh, además el espíritu le dijo en el mismo caso que está este, esta persona hay muchos casos, hay gente que les, les han dedicado calles y están por ahí mendigando y están viviendo situaciones mi última pregunta es sí. los espíritu no se porque yo me acuerdo hace tres años Tenía 34, ahora tengo 37. Cuando se murió metido a los 4 o 5 días, estando en casa, en el mueble, en la tercera estantería, que tenía una única de tazas... una encima de otra, y empezó a moverse y caerse. Una, dos, tres, y a los dos o tres segundos la última se cayó, y se rompieron. Yo no sí. sé eso que quería decir. Bueno, yo lo Sí, pues, sí, igual, hombre, que claro. Más, sí. Igual, pero, igual, sí. pero igual, pero yo no sé cómo, cómo puede pasar eso si no las cosas son si, si nada más era. Sí. La estantería. Y yo veía y no veía nada. Claro. Yo veía claro. que se movían las cosas caía. sí. y caían. Sí. Claro, porque. De la, de la estantería. Claro, pues sí. tiene tiene su sentido, tiene su explicación porque el, por, por la intervención del, del mundo espiritual. Pero claro, todo esto es, son señales, señales que nos, nos trasladan porque el que más y el que menos ha, tenido, ha podido tener algún tipo de experiencia. Uh -huh. Y esas experiencias que son, son señales, son detalles para hacernos pensar, para que nos demos cuenta precisamente de que hay cosas invisibles que son, que, son, que son realidad, que es el mundo espiritual, pero que está aquí inmanente con nosotros. Y eso es algo que hay quien le hace caso, hay quien lo analiza y quien lo estudia. El mismo Alain Kardec, que estudió el espiritismo, estudió, estudió el mundo espiritual, estudió la fenomenología, y fue a través de la fenomenología lo que le llevó a esas consecuencias filosóficas y morales pero hay otros que no, hay otros que, que incluso los ven, los ven como nos estamos viendo nosotros y los y lo rechazan, y los rechazan. Que pasa eso, Sí, te acojonan, te falta... Sí, pero, pero luego con el tiempo, si uno lo va madurando, lo va analizando, pues claro, eh, porque hay muchos niños que tienen experiencias, yo también recuerdo de pequeño tuve una experiencia y me, claro, me dio un susto de miedo, y, y claro, esas cosas pues eh, son señales, a veces son para hacernos pensar, no en ese momento porque eres un bebé o un niño pequeño, pero cuando te haces mayor sí que te, de todas esas cosas te acuerdas. Y cuánta gente hay que recuerda que a lo mejor se le ha muerto su abuela o su padre o su madre y a los pocos días sueña con, con él o con ella y le da un abrazo, dos besos le dice bueno yo ya me voy eso son demostraciones de algo es demostraciones de que esa vida espiritual existe pero qué pasa, que nosotros estamos en otras cosas no tenemos tiempo para eso no tenemos tiempo para eso y nos dedicamos a otras cosas y eso es algo que con el tiempo y con las experiencias pues tenemos que aprender a... que tienes que tener miedo a lo vivo que a lo Sí. exactamente Sí, otra pregunta por allí eh, yo quería poner... Por ejemplo, eh, lo que comentabas tú de la persona esta que estaba pidiendo, o sea, estaba comiendo de la basura. Sí. Si una persona que viene a pasar este tipo de pruebas eh, se le coge, se le facilita la vida porque eh, se le está echando a perder una aspiración la que viene a hacer en esta existencia. Eh, que no tuviera que estar comiendo de la basura. Si ella viene con, con el karma de tener que, que estar comiendo la basura para pagar las deudas grandes pues, ahí lo, claro en un caso como este claro salvando las distancias porque no conocemos el, el caso en profundidad pero salvando las distancias es el, el, es el libre albedrío de ese espíritu lo que lo que le, le empuja a comer de la basura o sea a, a, a digamos a automortificarse a sí misma es un espíritu a esa, a esa mujer hay algo internamente que le dice yo no tengo dignidad suficiente como para, para llevar una vida normal como la vida que llevan los demás. Y eso es algo que lo tiene interiorizado, que no es algo que te lo vaya a decir, que tú vayas a hablar con ella y te diga, yo es que no merezco tal... Porque ella en realidad, como mujer, no lo sabe, porque en esta vida no ha vivido, no, no recuerda nada de lo que ha vivido en el pasado. Pero hay algo internamente, ese complejo de culpa es tan fuerte que le induce a pensar que no es digno de comer en una mesa como los demás. Y eso, eso es el libre albedrío. Ahora, ¿esto qué significa...? que si ella no tuviera ese complejo de culpa no tendría que pagar los errores o, o corregir los errores del pasado, los tendría que corregir, lo que ocurre es que a lo mejor los corregiría de otra manera, de otra forma, eso ya la planificación espiritual, los grandes ingenieros espirituales que son seres de mucha elevación, de mucha evolución, que son los mensajeros directos del Padre, de Dios, como lo queramos llamar, son ellos los que hacen una planificación perfecta de los caminos y los derroteros por donde debemos de caminar, pero qué ocurre, que nosotros como vamos... ...haciendo zigzag y vamos... ...modificando esa, esos programas... ...pues ellos se van adaptando... ...y van buscando siempre lo mejor... ...para nosotros mismos... ...eso explica el porqué... qué Nos dos nacimos, nacemos en una familia determinada... ...tenemos unas relaciones con unas personas determinadas... ...no es casualidad... ...no es en absoluto es casualidad... ...estamos con las personas adecuadas... ...para que nosotros desarrollemos nuestras cualidades... ...son las personas, es el ambiente perfecto... ...aquí es como... Hoy día que se habla mucho de los rescates económicos y tal, por parte del mundo espiritual no hay problemas de presupuesto. Ahí sí que no hay problemas de presupuesto ni de rescates. Ahí realmente la generosidad espiritual es absoluta. Y si una persona tiene necesidad de recursos económicos, de recursos de, de cualquier índole, de cualquier tipo de para bien material, porque realmente lo necesita el mundo espiritual, Dios es amor y nos proporciona lo que necesitamos. Y si, nos, y si tenemos ausencia de esas cosas es porque lo necesitamos, porque, porque al final tanto la riqueza como la pobreza, la salud y tal son herramientas de trabajo. Nosotros estamos aquí temporalmente y ahora tenemos salud y es temporal. Y, y mañana o cuando seamos más mayores o más viejos pues tendremos enfermedades, o tendremos, podemos tener alguna enfermedad o algún accidente o alguna cosa y tendremos que vivirlo. Y eso es necesidad, son necesidades evolutivas y espirituales. Hombre, puede ser el libro de albedrío, si uno se emborracha y se le coge la moto y se te va por ahí y se pega un trompazo, eso no estaba programado, pero eso es algo que, que uno se, se lo ha buscado, pero claro, también es la prueba de la inconsciencia de una persona que tiene unas tendencias y, te, y las tiene que, que, que corregir, y eso, es, eso forma parte de, de la vida. Nada ocurre por azar y nada es, es casualidad, tampoco es que nos tengamos que poner trascendentes, pero con la naturalidad... ...con toda la naturaleza del mundo... ...debemos de darle el valor a las cosas que tiene... ...que tiene... ...y darnos cuenta de que estamos en el escenario... ...y en el lugar adecuado para hacer... ...desarrollar el trabajo que hemos venido a hacer... ...hay gente que dice... ...es que yo no sé cuál es mi misión... Y ...es que yo no sé qué es lo que he venido a hacer... ...no, si no se trata de cuál es tu misión... ...o qué, o, o qué es lo que tienes que hacer... ...sino es lo que tienes delante... Tú, ...tú eres un padre o eres una madre... ...pues cuidar de tus hijos, de tu entorno... ...no se trata de hacer... ...labores mesiánicas, ni salvar a la humanidad, ni, ni hacerse misionero, no. Se trata de en lo cotidiano, en aquellas cosas cercanas, hacer el bien, una sonrisa... ...una palabra amable, un esforzarse por ser cada día más humilde, por ser menos orgulloso... ...por ser menos egoísta, ser más generoso. Esa es la gran encrucijada que es lo que muchas veces... ...la sociedad no le da importancia, que da más importancia a los valores académicos... Y a los valores eh, más pomposos o más notorios a nivel material, pero que no son los, los realmente importantes. Voy a, a mencionar lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Todos sabemos que existen experiencias cercanas a la muerte de personas que quedan clínicamente muertas y, vi, y tienen un tipo de experiencia. Y es que lo curioso, lo curioso es que vienen a corroborar las, las experiencias que estas personas tienen. Vienen a corroborar lo que el espiritismo, lo que la filosofía, las filosofías espirituales nos están confirmando. Y, y curiosamente, lo que ocurre es que en ese intervalo, que puede ser de segundos, de minutos, hasta incluso de días, viven una experiencia y por lo general, en la mayoría de los casos, la primera experiencia es la de obs la observancia de la vida, de la observancia de, de la película de su vida, volverla a ver. Pero ¿qué pasa? Que la mirada, la, obs la observancia de esa vida no está... ...pues por ejemplo en el día de su graduación en la universidad... ...o el día que le tocó la lotería o en el día... ...no, eso no es lo importante para el espíritu... ...lo importante para el espíritu es... ...aquellos acontecimientos de un contenido espiritual y moral... ...de, aquello, de aquel bien que le ha podido hacer a otras personas... ...y recuerdo el caso de uno, y ya lo digo ya para terminar... ...de un señor que, que de un detalle que vivió en su momento... ...que lo había olvidado por completo hacía años... ...y fue que un día en un supermercado una niña, en unos grandes almacenes... Una niña, ...en Estados Unidos, una niña se perdió y él pues con toda la naturalidad... Buscó, ...cogió a la niña, la llevó a una recepción eh, hasta que consiguieron localizar a la madre... ...y esas palabras que le dijo de aliento y que calmó a la niña, eso es algo que se le quedó muy grabado... ...y eso aparecía como una, un hecho importante de su vida y él fue capaz, capaz de sentir por un lado el desasosiego de la niña y el nerviosismo y el sufrimiento de la niña y luego el alivio que había sentido por lo que él le había hecho a esa chica a esa niña para que nos demos cuenta de que muchas veces nosotros tenemos una manera de enjuiciar y de valorar las cosas pero que lo realmente importante, lo espiritual es, es totalmente distinto y eso es algo que es importante, como decía al principio aclarar, profundizar y estudiar bueno, ya si, si no hay ninguna pregunta más si hay alguna más y si no, pues ya lo dejamos para dentro de un mes, que nuestro querido amigo Fermín nos deleitará con, un, con una conferencia. Bueno, sí, por aquí había otra. Eh, quería preguntar, como bien has dicho las reservadas humanas en van a existir siempre porque son distintos grados y del propio espíritu. Ahora bien, eh, pasándonos en esa planificación espiritual que, que ha dicho, o sea, que ha tenido una gran Sí. Eh, entiendo que habrá etapas en la vida de las personas que, la por persona en el pasado, pues, eh, deben pasarse y intentar dificultar. Sí. Pero es posible que, a través de, del sentimiento, ¿no? a través quizá de lo más importante que tiene el sentido de la visión, que es el bien, el amor, es posible que esa, que esa etapa, que esté más o menos muy por el propio libre albedrío de la persona, antes de que ocurra, pueda. Y a evitarse, o evitarse de alguna forma... Sí, señor. Sí, correcto, correcto, correcto. Y eso está, eso está y eso y eso lo que demuestra es una cosa, correcto. Eso lo que demuestra es una cosa que en realidad no en las experiencias que se han venido a vivir hay casos y casos. Pero las experiencias que se han venido a vivir son correctoras, no son punitivas. Sí que es verdad que hay hay casos por características espirituales de ese espíritu que necesita vivir exactamente. ...y con todo lujo de detalles... ...una determinada experiencia... ...sin, sin poderle evitar ni un ápice ...pero hay otros casos en los cuales... ...que son la, por lo general la inmensa mayoría... ...que se pueden suavizar, atenuar y hasta incluso eliminar... ...y hay personas que... ...que por, por las informaciones espirituales... ...que a veces nos llegan, ¿no?... ...y hemos podido leer en la literatura espiritual... ...personas que venían a pasar enfermedades... ...enfermedades graves... ...pero ha, ha sido tanto el bien y tanto el volcarse... ...en el bien hacia los demás... ...que que prácticamente esa enfermedad prácticamente no, no ha existido, o ha existido tan liviana, tan, tan, tan suave, que prácticamente no, no se ha enterado, no, no, no ha sido algo que, que no le ha creado un gran dolor ni un gran entorpecimiento, lo cual significa, lo cual demuestra que somos artífices de nuestro destino. Nosotros podemos modificar muchas de las cosas que hemos venido a hacer. Otras no, las debemos de vivir, pero hay, porque a veces son compromisos no solo personales, sino con otras, con otras personas. Pero hay otras que sí, hay otras que las podemos modificar y mucho. Y eso es algo que, que depende de nosotros, depende de nosotros y que, y, que, y que lo que nosotros hagamos en esta vida es lo que nos va a forjar un futuro mucho mejor. ¿no? Y, y, y así, etapa tras etapa, y, y el progreso eh, se va efectuando de esa manera. Y eso es lo que demuestra pues, que hay esos contrastes en la vida de personas que parece que no tienen conciencia por nada y personas que demuestran una sabiduría, un conocimiento, una delicadeza, una sensibilidad, que eso, eso no es algo que llegue por ciencia infusa ni por casualidad, eso es algo que el Espíritu se lo ha ido forjando con el tiempo, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Porque eso sí, desde luego, Dios es justo y a nadie nos regala nada que no nos hayamos ganado. Eso sí que en eso sí que no hay tráfico de influencias y ahí sí que no hay injusticia de ninguna clase. A Dios nos da a cada cual aquello que necesitamos y en el momento adecuado. Porque para Dios somos todos exactamente iguales porque, por una sencilla razón, nos creó a todos sencillos e ignorantes en un momento determinado. Y todos tenemos que llegar a la perfección. Y el, y el más criminal y el más sinvergüenza... De hoy llegará un día que será un ángel, será un espíritu elevado. Tendrá que pasar un largo recorrido, muchísimas existencias de dolor, de sufrimiento y de trabajo. Pero llegará un día que conseguirá el objetivo y otros también. Al final, el objetivo, el objetivo final es el de la felicidad el de la perfección. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por atención. Es para nosotros una satisfacción reanudar las conferencias, las charlas como hacíamos antaño en, en, el, en el viejo local y, y, y desde luego es para nosotros es una satisfacción que hayan venido porque aprendemos nosotros y, aprend y, y aprendemos todos. Muchísimas gracias. gracias. gracias.